Señor, ¿cómo se llama? Jorge Jorge, la primera pregunta es ¿De dónde es la marca Audi? Alemania Alemania, muy bien Y la otra pregunta es ¿De dónde era Stalin? ¿Stalin? Ajá, era dictado. georgiano No, era de Rusia Bueno, no, él era georgiano Ah, nació de Georgia? Sí, él era georgiano Y luego fue dirigente soviético Pero él no era ruso Ah, listo, bueno, muchas gracias Vale Misión cumplida Buen trabajo, chicos Recoged, volvemos a casa Donc, bonjour mademoiselle, comment vous appelez oui. Louise, d'accord. C'est deux questions rapides. La première c'est sur euh, euh, la marque des voitures Audi, vous connaissez la marque de votre Est-ce que vous sauriez dire de quel pays vient cette marque La marque Audi. Allemagne bah, 50 points, même si vous avez été sifflé par, par la personne qui vous accompagne. Et la deuxième question, euh, c'est sur euh, l'histoire. Est-ce que vous connaissez le dictateur Staline Est-ce que vous sauriez me dire de quel pays il venait oui. euh... ¿Qué Misión cumplida, buen trabajo chicos, recoged, volvemos a casa. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo tal? Bien, ¿cómo se llama? Marta. ¿Y usted? Carolina. Ok, son dos preguntas. La primera es, ¿de dónde viene la marca Audi de los carros? Alemania. Alemania. Muy bien. Y la otra pregunta es, ¿de dónde era Stalin? ¿Stalin? Stalin. Stalin, ¿de dónde era? ¿De qué de Ruso. De Rusia. De Rusia. Ah, listo. Muchas gracias entonces. Gracias. Gracias. Visión sí. cumplida. Buen trabajo chicos. Recoged. Volvemos a casa. Rápido. Uh, ¿Dónde viene la marca de voiture Audi? ¿De Alemania? Muy ¿Sí? bien. Se viene de Alemania. ¿Y ¿Dónde está el señor Stalin? El dictador Stalin. Rusia. Muy bien. ¿Tré bien sí, très bien, muy bien. Gracias a todos a Misión cumplida, buen trabajo chicos, recoged, volvemos a casa Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien La, la primera pregunta es, eh, durante qué año fue la segunda, segunda guerra mundial, de qué año a qué año eh, ¿Qué 1945 era? al 48 No, vale, era 39 ah, al 45 claro, claro. Ah, eso es ¿Y cuál es la capital de Turquía? Eh, espera, Ankara Ankara, muy bien Ahí está, muchas gracias entonces Gracias Gracias con Joséphine, d'accord. donc on a deux petites questions. Ouais. La première elle est assez simple, ah, j'espère. C'est euh, de quelle année a eu lieu la seconde guerre mondiale De quelle année à quelle année 39 Très bien, oui. Et la seconde question est un peu plus compliquée. Est-ce que vous connaissez le pays de la Turquie Vous avez déjà voyagé là-bas Non. Bon, est-ce que vous sauriez dire au moins la capitale de la Turquie Très très mal, c'était Ankara. Istanbul <rire> <rire> en fait c'est la plus grosse ville, mais Ankara ouais, est la capitale. Ouais. Mais, bon, ouais, mais c'est bien, oui <rire> Au revoir. C'est bien. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. bien. ¿Cómo se llama la señora? Linda. ¿Y el señor? Juan Carlos. Juan Carlos, bueno, la primera pregunta es durante qué periodo fue la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué año a qué año? Hasta qué año. Hasta el 44, pero no me acuerdo no me empezó si era el 37 o 38. 39. 39. Y la otra pregunta es ¿cuál es la capital de Turquía? Estambul. No, era una trampa, es Ankara la capitale de Turquie Merci beaucoup pour la comparaison Non, au contraire Bonjour monsieur, comment allez-vous ah, très, oui. très bien, vous vous appelez comment Moi c'est Geoffrey vous Geoffrey, bon, Michel ah, Enchanté Michel Merci. Donc, j'ai deux questions qui sont assez simples ah, après, ça dépend. La première question c'est sur euh, l'histoire Vous aimez l'histoire en général ou... Je ne sais pas mais... oui. bon. Quand a eu lieu la seconde guerre mondiale, de quelle année à quelle année euh, De 1939 à 1945. Très bien. Et la deuxième question est une question un peu piège. Vous connaissez le pays de la Turquie Oui. Vous avez été voyagé en Turquie non, non, jamais. D'accord. Est-ce que vous me sauriez dire où est la capitale, quelle est la capitale de la Turquie Je ne me trompe pas, c'est si Istanbul. Et vous vous trompez pas. 140. Encore... Très bien. C'est 140, euh... mais vous allez quand même perdu le point. Dommage, d'accord, je vous remercie beaucoup alors. Ouais, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. au revoir. passez me Buenas tardes, ¿cómo se llaman? Miguel Ángel y Lucila Ok, una pregunta de fútbol, ¿le gusta el fútbol o no mucho? No ¿No? Yeah. Bueno, es complicado Nos hace no. la rivalidad entre los equipos no. eh, ¿cuántas copas del mundo ganó Uruguay? Eh, dos, ¿no? Muy bien, dos ¡Olé! <risa> no y la otra es sobre el restaurante KFC, ¿lo conocen? ¿Qué? KFC. KFC KFC KFC que venden pollo Aquí no hay mucho KFC en no hay, España No hay nada ¿cómo? Ah, Kentucky Fried Chicken eso. Ah, KFC ah, sí. ah, Kentucky eso. Fried Chicken, sí Bueno, eso era la respuesta sí, aquí. ¿Cuáles son las siglas de KFC? Pues lo acabece la, <ríe> la señora, ¿cierto? <ríe> Kentucky yeah. Fried Chicken, muy bien, entonces muy bien. ganaron los dos puntos muy bien. ¿Con El, el <ríe> premio <ríe> El premio no, no hay <ríe> <ríe> Es solo el honor Gracias Muchas gracias. Visión <risa> cumplida, buen trabajo chicos, recoger, volvemos a casa. Bueno, Romain y Amélie. Ah, bueno. Moi c'est Michel. Donc on a deux questions euh, assez simples, okay. en fait, pas si simple que ça. On va commencer par la plus facile. Vous connaissez la chaîne de restaurant KFC? Oui. Est-ce que vous seriez me dire les initiales KFC? Qu'est-ce que ça veut dire? Kentucky Fried Chicken. Très bien. Euh, la deuxième question c'est sur le football. Est-ce que vous aimez le football ou pas du tout? Uh. Ça va okay. Il y a un pays qui s'appelle le Bunguay qui a ouais. gagné un nombre de coups du monde, est-ce que vous saurez me dire le nombre de coups du monde gagné C'est 3 3 C'est 2 C'était 2 D'accord, moi c'était bien porté, d'accord, je vous remercie les taux alors Oua, oua,